Muy buenos días Carla, bienvenida. Hola Nayeli, muy buenos días, pues ya este martes quise traer los mejores videos, los videos más virales que nos vamos a reír un poco, este, y es lo importante, ahora no traigo tanto video de tragedia como todos los días, ¿verdad? Y vamos a comenzar con este primer video de una señora, una abuelita, este, que a cada lugar a donde va no puede faltar su perrito y su gatito, así como lo va a ver usted en las imágenes, el nieto de esta señora, de esta abuelita, fue la, el que la grabó y dijo, mi abuelita, cuando va a hacer trámites del gobierno, se lleva su perrito y a su gatito y a todos los lugares y obviamente el video causó mucha ternura en las redes sociales y vamos a verlo y a ver qué opina usted de esto. Arriba, arriba, arriba. Y cambiamos de tema y hay una chica, TikToker, que es famosa por hacerle bromas a su mamá, ¿verdad? Pero en esta ocasión sí se pasó un poquito y le hizo una tremenda broma con la pantalla que tenían en la sala de su casa, que obviamente la volvió viral, pero la reacción que tuvo su mamá fue la que hizo que las reproducciones fueran de las más más fuertes en TikTok. Ay, ma, ¿qué pasó? Saliendo del baño más rápido que Flash. ¿Ya la tienes al piso? Se quebró. ¿Por qué se te cayó? Porque estaba tratando de cambiar. ¿Dónde se quebró? ¿Por qué se quebró? ¿Este? Pues claro, ya no se ve. Oh, Mira fijamente a la cámara. No, no te rías, Jessica. Estás viendo cómo están las cosas. te voy a preguntar de un video alguna una tontería, ¿verdad? Y no me digas que no. ¿Por qué la moviste, Jessy? Porque estaba tratando de poner el stick. Desconectas la aquí y la otra vez al quemado también a esta hora. Apaga la física. Se cayó hasta el piso. Estabas jugando conmigo, Deja mam... de tu la cola. Estabas jugando conmigo, nomás tiraste esto adrede? Riéndome en mute. Híjole, vaya susto que se llevó la mamá de esta TikToker, pero ya de estar acostumbrada con tanta broma, ¿verdad? Y ya por último, le traigo un video también muy peculiar y que se volvió viral en Estados Unidos. Es sobre una TikToker que se llama Grandma, que es una abuelita que ella siempre está grabando videos. Pues ahora ella decidió decir, estas son las reglas de mi funeral. No sé si ella ya, ya siente pasos que ya no va a estar en este, en, este, en este plano, pero ella decidió subir a sus redes sociales ese video y obviamente que se volvió viral y aquí se lo queremos compartir compartir These are my rules at my funeral Listen up. You could cry, but don't cry too much. Don't make a fool of yourself. Bertha is not invited. Don't let her in. And you better get drunk afterward. Take a shot for me. These are my rules at my funeral. Carla, me encantó el video. Primeramente de la señora con el perrito y el gatito, la verdad que tierno ver esa escena. Qué bueno que en esos módulos, obviamente en el que estuviera haciendo el trámite, dejaron entrar a esta Así mujer. Es. Que sabemos, pues obviamente ahí están los perritos, ¿no? Normalmente ni, ni, ni dejan entrar con alimentos, pero ahí con todo y mascotas, ¿no? Así es, ella los traía ahí cargados en su espalda y pues para todos lados ella lleva sus mascotas. ¡Qué tierno! Se ve, obviamente, hay mucha gente ahí también está grabándola porque es algo muy inusual. Uh -huh. Si a mí me toca ver algo así, yo la verdad sí le digo, señora, ¿sabe que Yo le ayudo a cargarlo. Oh, no. Sí, sí, sí, fue pues un momento muy, muy tierno. ¿Y qué opinas del último video, Nayeli? Ay, no, no, la verdad, este, no sé qué haría yo respecto a ese tema. Yo no haría una lista, la verdad, pues todos están invitados, obviamente, y quien quiera a lo mejor. No sabemos, ¿verdad? Hay que tocar sí. madera. Así es, así es, ella no batalla, ella no batalla. No Berta no va a entrar aquí a mi funeral, <risa> ella de eso no se le olvida. Y los no. demás, y los demás shot cada, cada, cada uno que salga ahí del funeral, pero no cabe duda que ella lo asimila muy bien esto, lo de la muerte. Muy directo que todo queda ahí grabado, ¿verdad? <ríe> Así es. Carla, ¿tus redes para que las comentes? Claro que si sí, me pueden buscar como Carla o eh, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales y que si tienen videos que nos quieren compartir, que, los, la, que nos lo manden a las redes sociales y lo vamos a ver y lo vamos a pasar aquí en Ciber TV Noticias. Ahí quedó toda esta información, muchas gracias Carla. Bonito día. Buen día.